Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared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 Dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más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 ¡Rema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 Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.